Esta es de las frases que, decirle en congresos de educación y tecnología, un día u otro acabo mal yo. Bueno, la cosa, entre un profesor que sepa mucho de tecnología y nada de biología o un profesor que sepa mucho de biología y nada de tecnología, prefiero el biólogo. Lo, lo tengo clarísimo. Prefiero el biólogo porque el biólogo sabe mucho, no son nativos digitales, no saben nada de estudiar con tecnologías. Pero si el profesor es biólogo sabio, es abierto de mente, y deja que ellos le incorporen todo lo que vayan descubriendo sobre biología y tecnología, vamos bien, yo creo que es el mix perfecto, es, ahí está un poco la clave. Esto yo mucho de lo que, de, de lo que os cuento lo he aprendido de gente, o sea, y en este caso me lo enseño ella. Una profesora, yo iba hablando de todas estas cosas de tic y tal, y la señora estaba como cada vez más, más enfadada, la, la vía está roja, digo, esta señora le va a dar algo, o sea, estaba fatal. Acabó la charla y digo, ya ni turno de preguntas, digo, venga va. Exprésese usted. Digo, porque, Porque es que la veo yo usted alterada. ¿Qué pasa? Dice, que todo esto que estás diciendo son tonterías. Yo soy la que mejor explica la física cuántica en España y todo esto no lo va a cambiar. Digo, señora, tiene usted razón. Usted es la que explica mejor la física cuántica en toda España. ¿Va a morir usted algún día, como todos? Digo, ¿y la humanidad no va a poder disfrutar? de lo bien que usted explica la física cuántica. Digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Usted sigue explicando la física cuántica tan bien como la explica. Los chavales, que son expertos en tecnología, la graban, editan vídeo, le ponen imágenes, le hacen un cuestionario al final, eso es aprender, vamos, pero un montón, ¿eh? Para ponerle imágenes tienes que saber de qué está hablando, para, para editar. Digo, y entre todos hacemos un canal de física cuántica explicada como nadie en España y, y nada, y todos contentos. Oye, que la señora ya empezó a poner mejor cara. Dice, hombre, pues no es mala idea. Dice, pero yo no tendré que hacer nada de editar vídeo, ¿no? Yo no, no, usted no. Claro, digo, usted no, eso se lo hacen los chavales. Digo, usted al final cuando vea el vídeo verá si lo han hecho bien. Si han puesto una foto que no correspondía, no se han enterado de nada. Si lo han hecho todo... Se si han hecho corresponder audio-vídeo con el texto, pues es que se han enterado y además hasta puede ser un viral. Bueno, señora encantada, vamos. En fin, que todo este tipo de, de enlaces de intentar conectar con ideas que ya existen es interesante.